Ahorita es. No es ahorita. Oh my, god, oh my god. Y está manejando y le quiere decir así. Cabrón. Cabrón. Arr, chinita. Bonita. Qué sabroso. Pero sí soy sabrosa. Hola, Moni. ¿Cómo están? Día de hoy, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos con una invitada súper, súper especial. Estamos con mi mami. Hoy mi mamá va a estar reaccionando a un vídeo que vi. Estuve en YouTube nada más así viendo de cosas y encontré un vídeo de hace cuatro años. Ya sé, es hace mucho tiempo, pero pues no han hecho otro nuevo vídeo sobre esto. Pero encontramos un vídeo que dice 50 cosas raras que solo pasan en México. Y pues, como mi mami ha vivido en México por cuántos años. 24 años. 24 años, ya es más mexicana. Vamos a estar reaccionando y ver qué tal, qué, qué nos sorprende o qué son las cosas raras que pasan en México. ¿Estás lista? Ok. ¡Lista! ¡Vámonos! ¡Vamos! Les presento el taco de escorpión. Yeah! Oh my god. ¿Y qué chincha indian diría? Nato, escorpión no la mópa. El escorpión hago yo. No. no, no, no. no. no. <risa> El 15 de septiembre México celebra su independencia es por eso que oh, es especial de mi país. Hoy ah, Mayone mm. fue independencia de México. Ah, ¿sabes? Coricicirio. No. Coricicirio. <risa> <risa> oh, my God. Oh, my God. <risa> El 15 de septiembre México celebra. Ahí lo dijo. Septiembre. Ajá. Pero ¿qué? ¿Qué día? Es la independencia de México. Yo que soy Oh, no. no <laughs> escuché 15 de septiembre. <laughs> 15 de septiembre, ok. Ah, ¿cuál se de septiembre. Corea es... No, no, septiembre no, no, no, no, de septiembre 오 마이 갓! 아 지금. 촬영한다고 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. vez. 지금. vez. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. 지금. En México nos encantan los besos y los abrazos. No, no, no. En México, en México, 멕시코 사람들은 남자들이 수염이 많은 사람이 México, 학교 가면 en México, México, 아빠가 다른 아줌마한테 이렇게 하면 어떻게 안 하지? 막, 쥐리투나서? 음, cool. 너무 힘들어. 왜 이렇게 하면 안 되지? 나는 그거 좀 그리워. 사람들이 <웃음> 안 거. 한국 사람들 너무 많아. 너무. 아, 그쵸. 그쵸. 그쵸. 그쵸. 그쵸. 아 여기, 여기, 여기, 아니야? <웃음> 어떻게 알아? 어떻게 알아? 여기, 여기, 딱 여기, 아빠 여기, 밑에 있는 옥소 같은데? 아 진짜? 여기, 맨날 여기서... 그거... 여기, 있지? 여기, 딱 여기, 샀는데. 그린고란 단어 알아? 음 gringo manitropachín mm. los coreanos llaman a los chinos no solo los llaman chinos como chungudin mm -hmm. los llaman en otro nombre mm -hmm. que es un poquito más como más negativo mm -hmm. y creo que es similar cuando los mexicanos llaman a los americanos gringos mm, como 700 por ciento setenta. 70 por ciento 70% eh, hombres, eh, su cabello es eh, ¿Ah, sí? con mucho gel. Con mucho, muchísimo. Muchi mucho gel, <risa> mucho gel. Muchísimo gel. <risa> con, o sea, en Corea casi nunca, uh, muchos coreanos no... Yo sé, gel. Yo sé ah, moda ah, de chanel. Sí, esto, estos días se puso de moda este tipo de pelo, uh -huh. que usan gel, pero uh -huh. no usan tanto gel uh -huh. como los mexicanos, uh -huh. creo. no, no. Normal. No tanto. Pero... Casi medio de gel, medio de pero. pelo. Los casi no hay papel de baño, ¿no? especialmente en oh escuelas God. y oficinas de gobierno. En Corea, la verdad, uh -huh. antes, cuando los baños eran más como antiguos, uh -huh. como los baños de hoyos, uh -huh. tampoco había muchos, este, muchos papeles, pero ahora sí hay. Da... Oh, chau, hay que te ahorita, ¿eh? Shimunchitosas. Periódico. 비 <웃음> 이렇게 <웃음> 헐렁헐렁하게 길어. 갖고. ㅋㅋㅋㅋ 아니 그러고 그것보다도 신문지는 정말 옛날 옛날이고 어. 엄마 어릴 땐그 달력 있잖아. 달력이 옛날에 정말 가는 처, 그 종이였어. 그래가지고 숫자가 하나씩 하나씩 써여 있는 달력이 있었거든. 1 아, 2 신기하다. 이렇게 하고 한 개씩 Buen día, Acabamos el día. 진짜 Yo en México como que los baños públicos, o sea, se me hacían mejor los baños públicos en México que en Corea. Porque por lo menos me podía sentar en un como en un baño bien. Pero aquí en Cora tenías que como... Ah, no, tan <risa> así para hacer, para Tú no, hacer no, sentar. Puedo, ajá, no puedo sentarme bien. Pero sí afuera de la ciudad, en diferentes como pueblitos más chiquitos donde no habían como baños mm. más como limpiecitos mm. en México, sí he visto donde no tenían papel. Yo he montado en el casa, con su toro, que es un toro, que Ah, teníamos que pagar. No. ¿Te acuerdas? Cinco pesos. Cinco pesos. Antes, un peso era un peso, pero subió dos pesos y cinco pesos, hasta cinco pesos. Pues, pues todo sube. Sí. Pero cinco pesos tiene, este, me da medio el papel. Hasta papel. Ajá, papel. Y un peso no te da más. No, <ríe> no <nuefo> vas <relevance> <solving> <risa> para entrar. No, nada más a entrar extraño todo provecho provecho provecho que los mexicanos mm. se saludan muy bien. Uh -huh, sí. bien la verdad lo noto muchísimo lo noté. no sabía que tan bien se saludaban o nos saludábamos hasta que vine a Corea porque aquí en Corea no se saludan de nada o sea sí se saludan de que entras a un restaurante y dices ha sido", y te sientas pero en Corea bueno, sí hay provecho, pero es un poquito unida uh, Como que en México hasta le puedes decir a gente que no conoces Como provecho, provecho ahí así Y también este, en el elevador en México, aunque no conozcas a esa persona Si es tu vecino, le dices, hola, ¿cómo, has, cómo estás? Y aquí en Corea, si lo haces, como... Pero su cuerpo está como... Te acerque Elévitos, también 전부 다 앞을 쳐다보고 있어 uh -huh, 그리고 핸드폰을 봐. 그러니까 사람들하고 사람들하고 이렇게 인사를 안 하지 근데 아빠가 이사와 여기 와가지고 우리 엘리베이터에서 왜 아빠 인사 잘해? 1년 반 동안 지금 혼자 인사하고 있잖아 그래서 요새 같이 인사하는 아저씨가 생겼어 아 진짜? <웃음> 그 아저씨가 어쩔 수 없이 하는 것 같은데 <웃음> <웃음> 우리가 항상 이렇게 안녕하세요 하니까 이렇게 다들 받아주기는 하셔. 근데 이게 문화가 다르 다르잖아. 그러니까 익숙치가 않아가지고 인사를 하면 막 어색해. Uh -huh, 그게 어떻게 어떻게 해야 될지 모르는 것 같아 진짜 웃긴 거알것 같긴 하지 봐서 우리 엄마에 la vi, esto es lo que pasó estábamos en Costco, Corea las dos, caminando y justo apenas había llegado mi mamá y lo que mi mamá siempre hace cuando llega de México, es que cuando vamos al supermercado o algo, siempre habla en español a los coreanos aunque ella es coreana, siempre dice como ehm, bolsa, o oh, bolsa. Oh, bolsa, caja y así, todos los coreanos se quedan como ¿ve? Sí. pero aparte de eso, estábamos caminando en un Costco así nomás y creo que ¿Vio a un coreano? Bueno, estaba en coreano. Pero con te murieron, no sabías. nada más vio a una persona que estaba enfrente de ella caminando. A mí, en México, es un hombre. En México, es un hombre. Ya 내가 멕시코에서는 항상 우리가 en México, 뭐 en México, es un hombre. 한국 사람을 봤을 때 주변에 다 멕시코인들인데 한국 사람이 만났잖아 그럼 너무 반갑잖아 그래서 어 안녕 이러는데 한국 슈퍼를 갔는데 <웃음> 한국 사람이 <웃음> 너무 <많은> 거야. <웃음> 내가 순간 착각을 하고 어 여기 <웃음> 한국 사람 너무 많아. <웃음> 그래서 인사를 할 뻔했지. 아. 어, 그래가지고 아 맞다 한국이지. 아 그래서 한국 사람이 많구나. 반둘새. 반둘새. <웃음> <빤돌세. 웃음> <빤돌세. 웃음> <빤돌세. 웃음> <빤돌세. 웃음> Oh, no más son más son? Bellos, el el... la concha. Oh. Ay, ¿sabes lo que me extraño? El globo. Oh, oh globo. Oh. Oh, oh, galletas oh, pan. Siempre, pan siempre pan. Pollo. polio omma gomyeo? Pollo. Agu... Aguacate. No, era frijol y queso. Oh, y tomate. Un mollete. Oh, frito. Oh, mollete. ¿Sí? salsa mexicana. Oh, no. A mí no me gusta el pan dulce de Corea. Es muy dulce. Muy dulce. Y adentro tienen como crema y oh, dulce. Por eso siempre yo como este como paquete. Baguette. Somos un país muy puntual. La mayoría de personas fallamos en el... ¿Qué crees? Dicen que es un ¿Es país muy puntual. Muy puntual. puntual? No. no, no. Oh no, es mentira. No. El tiempo de México es, es diferente. Es 30 minutos después. después. Siempre, siempre. Ahorita es... No es ahorita ahora, ahora sí. siempre como... cuando, cuando aprendemos en México la palabra ahorita uh -huh. no es ahorita, ahorita. <risa> decíamos como a mis amigos okay, nos vamos a ver a las 9 significa que es a las nueve y media. Sí, sí. Pero si ¿sí saben, mexicanos son todos. ¿Ustedes saben sí, que sí. ustedes no son puntuales? Creo que sí. No. <risa> bueno, comparados comparados a los asiáticos, no creo que diríamos que no. son puntuales. Hay negocios que se dedican a rentar exclusivamente baños. Cinco pesos. Está se... <risa> <No. risa> Entrada cinco pesos. <risa> Justo lo que dijo. Pero a veces... El puerta que te la rodeo, es corte la rodeo, es una nomo burrante. ¿Dú gatero al canal? Unam, ¿no? Universidad de Unam. Yo estudié a Unam. ¿En una, En eh, UNAM extranjeros, para es, extranjeros. Estudiaste ah, español ahí? Un año, sí. Un año. Sí. Y miren qué tan bien habla el español. Pero ahorita... Muy bien UNAM. <risa> no, no está bien. <risa> Porque yo ahorita no este, ya ya, Se perdí, me ya olvidé todo. Gracias. Los mexicanos Cinépolis. Sí, Cinépolis. Y, y Cinemex. cinemex. Ah. Dos por uno, el miércoles no? 기억력 ¡Wow! ¡Dos por uno! Me gusta mucho. Hay dispensadores con salsas picantes para las lo México? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? qué? que en México más. Esto, esto, mi mamá lo decía todo el tiempo cuando vino a Corea. Que en Corea no tienen. O sea, la comida del cine en México es uh -huh. lo mejor. Uh -huh. Y es cierto, porque en Corea te dan sí. el hot dog, pides un hot dog. Oh. Y en México tienen como las salsas que ahorita mencionó, ¿no? Pero aparte de las salsas, o sea, tienen el jalapeño, todo. Cebolla. Ajá, y cebolla. Tomaste. Riquísimo. Aquí en Corea nada más te dan como. Pan. Uh, pero este, le da este, jitomate y salsa, mostaza y mayonesa y todo y ¿En Corea? Dan... Sí, sí, sí No, nada más, poquito, tienen, poquito. nada más tienen katsu, mayonesa y mostaza Ah, sí, sí En pero México es... teníamos cebolla, jalapeño, sí. todo Costco. ¡Oh! Hot dog oh, de Costco. O sea, de lo que extrañamos, siempre dijimos como Extrañamos los tacos de México sí. Pero... En detalle, detalle lo que extrañamos son esas cosas pequeñas que no hay en Corea. Enormes, con bebidas alcohólicas. 지금 이 장면 있잖아. 여기 지금 들어가서 이걸 갖고 오고 싶어. 이거 다 술인데? 아니야. 지금 술이 다 이거 술이라고 설명한 거야, 방금. 아, 그래.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 el te rindicen? Ah, Amamos el guacamole y el aguacate. aguacate Aguacate Mi mamá siempre lo llama Abogado Abogado ¿Dónde está el abogado? Abogado Es que en coreano es abocado. Abogado Abogado, entonces ella lo dice abogado ah. No sé por qué lo mezclo, o sea, si lo vas a decir en coreano, digo en el coreano Ah, he <laughs> Aguacatera, apocado. A los mexicanos parecía que no nos importan los monopolios, ya que existen muchos. Telenex, Telenex, también no era, ¿no? Me he subentendido. Las palabras que tienen múltiples significados. Es lo chistoso es que antes. Lo, lo único que sabía, no sabía nada de como gasolineras, así uh -huh. no, no lo llamaba así, uh -huh. nada más lo llamaba Pemex. Pem Pem Pem Pemex. Pemex. Hay que ir uh -huh. al Pemex. Pemex. Fuiste uh -huh. al Pemex. Uh -huh. Entonces cuando vine a Corea estaba pensando en cómo decirlo, no sabía más que Pemex. Uh -huh. También uh -huh. como, en, porque yo solo sabía Telcel. Uh -huh. Cuando vine a Corea y trataba, estaba buscando como información sobre mi cel y cómo uh -huh. hacer uno. Tener uno aquí en Corea. Me confundí con el concepto sí. de tener es que Ajá, No entendía por qué había muchos. Sí. porque qué México en ¿Verdad? Hay palabras que tienen múltiples significados como chingar, pedo, madre y padre. Oma, México y Octomara ¿Qué sabes? A ver, hay que ver lo que aprendió en una. A ver. ¿Qué? Cabrón. Cabrón. Mi mamá estaba manejando un día en el coche y ella ni en coreano dice groserías, o sea, nada más no dice groserías para nada. Pero se le hace muy difícil decir groserías uh -huh. y un día estaba manejando en México. No, no me acuerdo qué tipo de coche era, pero era un coche así grande, amarillo, donde solo habían como ventanitas así chiquitas. ¿De qué tipo de coche era? Che, amarillo. Anyway, solo tenía una ventana así chiquita. Y el güey en tráfico ve a mi mamá y le dice. Sí. Mi mamá se enoja y está manejando y le quiere decir así. Pero en vez de hacerlo esto, le dice. Y 저어 너무 화가 나가지고 진짜 이렇게 말이 안 들리잖아. 음. 그러니까 말은 못 하고 이렇게 해야 되겠는데. <웃음> 이, 이렇게 할라 <하려고> 했어, 사실은. <웃음> 근데 이게, 이게 나온 거야. ¡Qué asco! ¡Sí fui 최고? 그래서 <웃음> <웃음> <웃음> 처음에 이제 살 처음에 멕시코에 가가지고 네가 한 4개월, 5개월 이럴 때, 완전 애기 때, 너를 안고 식당을 갔어, 좋은 식당을. 라만시온을 갔어. 라만시온 알아? 라만시온. 고기, 스테이크. 언니랑 이렇게 가는데, 내가 짐이 너무 많은 거야. 너 우유도 챙겨야 되고, 막 이러니까, 이제 올리비아 언니를 데리고 간 거야. 올리비아 언니가 이제 너를 안고 이렇게 갔다 갔는데, 한 테이블에, 이렇게, 레돈다 테이블에 이렇게 앉았어. 그래갖고 주문을 하고, 그 웨이터는 아무 소리를 안 했어. 그, 거기, 옆에 테이블에 있던 부부가 이그 사람들을 불러가지고, 저 테이블에 일하는 언니는 좀 나가서 먹도록 해라고. 진짜? 응. 그랬었어. 그래갖고, 그때 나는 너무 그걸 충격받아가지고, 어떻게 내 같이 저녁 먹으러 왔는데. 그래가지고, 우리 다 나왔지. 그, 그때 엄청 나는 충격이었지. 근데 웃긴 얘기 하나 더 해줄까? <웃음> 우리 집 바로 앞에 도영이 그 엄마 아는 친구가 살았잖아. 근데 엄마 집에 항상 주말마다 사람들이 와서 이제 놀고 했어. 근데 막술 먹고 놀고 막 이렇게 하다가 과일이 떨어진 거야. 그래가지고 멜론을 사야 되는데 문을 닫아둔 거야, 슈퍼에. 그럼 갈 수는 없고. 술은 취했고 그래서 그 아줌마 보고 멜론 하나만 빌려달라고 그랬어. 그그 아줌마가 멜론 집에 있는 멜론을 집에서 입는 옷을 입고 멜론을 들고 어 일하는 언니들 이 엘리베이터 대 세르비슈 그걸 타고 우리 집 온다고 내려왔어. 근데 어떤 다른 언니가 거길 탄 거야. 일하는 언니가 <웃음> 탔는데 보더니 너몇 층에서 일하니? 음. 어릴 때는. 이게 뭐가 문제인지 몰랐는데 그뭐 살다 보니까 엘레바도르도 다르고, 다르고 그런 것도 웃기다. 음, 그러니까 지금 생각해보면 근데 이제 엘레바도르가 그 물건 이삿짐 그렇게 이제 운반하기 위해서 용도로 쓰기도 하지만 그 이제 아파트에서 그렇게 왔다 갔다 하는 거는 또그 언니들은 거기서 이제 다니라고 하니까 그런 것부터가 차별이고 네. 그런 거지. A las personas les encanta regatear en las tiendas locales Siempre intentarán pagar menos de lo que pide el vendedor. México es uh igual -huh. Y cuando llegamos a mi tiendas Y cuando llegamos a mi tiendas me quedo un uh poco -huh. de caca ¡Tú eres mexicana! ¡El <risa> <risa> <risa> último precio, por favor! <risa> Según los turistas, no puedes quedarte viendo fijamente mexicano Ya que lo consideran una ofensa Pero tampoco me quedo viendo a alguien así ¿Pende? Pero ellos nos ven así no, a mis me di un comarado abrazo. Mani puto entero. A nosotros sí nos suena <risa> así, así que... En México siempre se dice mi, mi casa es tu casa. Entonces cuando hablamos... En, en, en Corea, la verdad, no, no creo que es así. No es mi, es mi, casa. mi casa. Mi casa es, es mi casa. casa. Tu mi casa, casa, casa es tu casa. Me gustan mucho las mujeres en las calles. Se les chifla y se les dicen piropos. Yo no. Ok. Nada más. O mate Obviamente. A Chinita, bonita. En Corea los señores nada más te ven así. No. dicen nada, es como. Creo con Madu Pero los señores más como mayor de. Ay no. Son más, son muy lentos, entonces Duny Machinian es como. Jovenes son más zarantero! <risa> <웃음> 나 갑자기 생각났는데 나 그때도 몰랐어 에스파뇨를 배우고 있을 때 운함 다니고 운함 운함 그는? 운함 다니고 때, 있는데 이제 배운지 얼마 안 됐어 안 됐어 수업한지. 근데 나보고 막집 앞에 이렇게 그때 옥소를 가려고 하고 있는데 길 앞에서 데카마 찾고 있는 데였어 막 지나가면서 남자애들이 게 사브로스요 이러는 거야 나 그게 무슨 말인지 몰랐어 그냥 이렇게 쳐다봤단 말이야. 근데 한참 뒤에 그. 그, 그. 그. 맛있다는 그. 그. 한두달 뒤에. 아 진짜? 그. 그. 그. pero 그. soy 그. 웨이. 그. 그. 그. Muy sí. bien. Sí. Sí. No no si a bien. todo bien. que bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. bien. porque pues ahí van como locos. No bien. Muy todo a Ocho, ocho, <laughs> no! Shh. Yo le dije a mi novio, estamos en una carretera en la Carretera estábamos en conductor Estamos manejando Le dije, jaja, ja, ja, si fuera México <laughs> 지금 se le Y él, así como, a mí me Le dije, chincha, México? Oh. que me empiezan a correr en medio y como, ¡Bichoso! ¡No ¡Saram 지나가고, 개 한번 ¡Saram 한번 개한번 Dices, sí, mamá, ¿Ahorita? Sí. ahorita. Ahorita, ahorita, ahorita, ahorita. Dica que tal vez nunca se va a realizar eso que te está ocurriendo. Pero entonces llega, <ríe> en México somos muy buenos amigos. Un mexicano. Eso sí, eso no es, es lo de... mejor de México, creo, ¿no? Ahora sí, familia, estas son 50 cosas raras que son. Esas fueron las 50 cosas raras. ¿Qué, sí, ¿Qué tal? ¿Nos, ¿nos recuerdo. Yo extraño mucho. Eh, sí. Comida y el calle, las este, personas, todo, el saludo. Sí, nos recordó sí. mucho de México, porque cuando pensamos en México, estos días, ya que vivimos en Corea, con que es como, ay, sí, extraño la comida. Uh -huh. Así nada más decimos, sí. pero viendo esto como el que sí, sí. sí nos llevó a los momentos Ajá, en, México. en México pero bueno vamos a estar acabando el video aquí espero que les hayan gustado mucho mucho mucho no olviden a darle un like no olviden a suscribirse a mi canal si no lo han hecho también déjenme en los comentarios abajo qué otras cosas quieren ver como de reacción o qué otros videos quieren ver con mi mami la siguiente vez de hecho la foto. La siguiente vez, de hecho, voy a estar cocinando comida mexicana y ella lo va a probar. Ok. ¿Sí? Sí, ¿Eso sí? sí, Yo lo voy a cocinar. Ah, ok. Esta vez. Okay. Pero bueno, espero que les hayan gustado. Los veo muy pronto en mi siguiente video. Adiós. Adiós.